hola soy josé maría regalado y esto es inmersión tic academy en este vídeo os voy a hablar de google drive la solución de almacenamiento en la nube de google que además cumple bastantes más funciones a lo largo del tiempo ha integrado otras funcionalidades como google docs el paquete de ofimática eh, de google pero además eh, tiene herramientas como por ejemplo formularios de google que tengo un curso completo que os dejo por aquí y eh, google sites una evolución de su antiguo eh, gestor de wikis pero que ahora nos permite crear casi cualquier tipo de web de una forma muy sencilla modular que también os recomiendo y también tengo un vídeo que os dejo por aquí. Con Google Drive vamos a poder almacenar cualquier tipo de documento, clasificarlo, etiquetarlo y poder compartirlo a través de enlaces o con accesos de edición, sobre todo si se trata de aquellos documentos, bien sean textos, formularios, eh, presentaciones, slides o hojas de cálculo que queráis eh, crear de forma colaborativa con otras personas con esta herramienta no perderemos el tiempo y además podremos trabajar cada persona desde nuestra casa antes de empezar acuérdate suscríbete al canal pincha la campanita para recibir las notificaciones o también puedes suscribirte a mi canal de Telegram punto mi barra academia tic para acceder a drive tenemos que estar logueados con nuestra cuenta de google y bueno en la parte superior derecha como ya es eh, tradición tenemos los nueve puntitos, los desplegamos y vamos a ir a Google Drive. Llegamos a la interfaz principal de Drive y vamos a encontrar todos los archivos que tengamos creados o almacenados. En primer lugar vamos a ver las funcionalidades que tiene Drive como espacio de almacenamiento. De forma gratuita vamos a tener 15 GB, aquí nos va a ir eh, comentando, comentando cuánto nos queda, etcétera Siempre podremos eh, ampliarlo con versión de pago. bien eh, Drive tiene este menú de la izquierda donde vamos a poder acceder a crear o subir un nuevo elemento acceder a mi unidad que es donde el repositorio donde se va almacenando todo el contenido que subo o que creo compartido conmigo es Aquellos archivos que han compartido conmigo, bien a través de correo electrónico, eh, en la opción de compartir del propio Drive, etc. Recientes, aquellos en los que he estado trabajando, he subido efectivamente de forma reciente. Destacados, una opción de estrella que puedo eh, identificar, que puedo señalar en cada uno de los archivos para tenerlos a mano. Y papelera, aquellos que he eliminado, que además está bien porque muchas veces eliminamos cosas sin quererlo y bueno pues con esto podemos evitarlo aquí también tenemos un desplegable para ir de un sitio a otro etcétera y el buscador esto es muy interesante porque no hace falta necesariamente saber dónde lo he guardado o en qué carpeta sino que puedo buscarlo por eh, el nombre y además tienes más herramientas de búsqueda que te permite bueno, pues filtrar toda una serie de eh, cuestiones que nos va a favorecer encontrar cualquier archivo sin atender una estructura de carpeta sino con una buena búsqueda bien eh, ¿qué más tenemos aquí arriba a la derecha vamos a encontrar que podemos cambiar para ver los archivos en formato lista o en este formato de rejilla con una miniatura de previsualización Bien, y qué más vamos a ir eh, ya a lo importante. ¿Qué tipo de archivos cómo subimos contenido, etcétera? Cuando vamos a la parte superior izquierda en nuevo, vamos a ver que podemos bien crear una carpeta, bien, subir un archivo, subir directamente una carpeta con eh, elementos dentro y luego ya el crear documentos. Primero voy a centrar en subir contenidos. Si le doy a subir archivo, solo tengo que ir a eh, mi ordenador y bueno pues buscar eh, aquel elemento que quiero subir por ejemplo una imagen de mi ebook eh, pues no sé esta misma bien le doy a abrir y nos indica que está subiendo siempre podemos hacer una subida avanzada con un montón de archivos de golpe solo tenemos que seleccionarlos todos y darle a subir y con el tic verde que estamos viendo aquí ella eh, me muestra que lo ha subido bien ¿Dónde está? Ya en mi unidad, en esta zona central de aquí. Entonces vamos a ver qué es este archivo en concreto. Y ahora una vez que señalo el archivo, obviamente lo puedo previsualizar con un doble clic, lo abrirá. A ver si fuese un documento eh, que pueda modificar, también podría hacerlo, pero en este caso lo visualiza. ¿Y qué puedo hacer con cada uno de los documentos? Pues bien... Una vez que lo tengo señalado, me aparecen en la parte, bueno, con un clic derecho me, sur, me aparecen todas las opciones de vista previa, abrirlo con alguna herramienta, compartirlo con terceras personas o obtener un enlace para compartir, añadir acceso directo a Drive. Una reflexión, simplemente lo tenéis aquí en el clic derecho o lo vais a tener también en la parte superior derecha de aquí, ¿vale? ¿Veis? Las mismas funcionalidades, obtener enlace para compartir, compartir, vista previa, eliminar y en el desplegable todo el resto de funcionalidades, incluida la de descargar Una opción interesante, si yo tengo almacenados documentos en mi Google Drive, por defecto nadie va a poder verlo, salvo yo, salvo que haya dado permisos, ¿qué puedo hacer? Darle a compartir en esta opción de compartir inicialmente vamos a poder aquí añadir personas por el correo electrónico selecciono el correo electrónico que además va a tirar de mis contactos directamente me van a aparecer si no tengo el correo exacto solo con poner el nombre van a aparecer mis contactos y aquí en este pequeño desplegable donde está el lapicero pincho y me da las tres opciones con las que yo puedo compartir con eh, otras cuentas de, de google en este caso eh, y también incluso con cuentas que no sean de Google, eh, pero lo veremos, pueden editar, pueden comentar o pueden ver. Editar les va a permitir una edición completa del documento, comentar simplemente, poder eh, añadir comentarios, eh, que luego la gente puede generar una especie de conversación a través de ellos y ver simplemente van a poder visualizarlos. Si dejamos eh, el tick de notificar a las personas, van a recibir un correo electrónico como que es compartido con ellos este archivo. Pero es interesante que os fijéis que si pincháis en, aquí en avanzado, en avanzado me va a permitir hacer dos, eh, selección, dos selecciones más, ¿vale? Referentes a los roles para las personas y es. Evitar que los editores cambien el acceso y añadan los usuarios, este es interesante, si yo doy un acceso de edición que al menos eh, no me permitan cambiar eh, el, el acceso al documento, ¿no? que no me vayan a quitar la administración o sobre todo que no se la vayan a dar a gente que yo no quiera y que no puedan compartirlo con otra gente a nivel de, de edición ¿no? y no permitir descargas, imprimir, ni copiar elementos a lectores ni a, comen, eh, ni a comentadores y yo la opción que tomo es solo poder comentar o por ejemplo solo poder ver, como digo también tiene la subida avanzada, podemos darle a subir una carpeta, seleccionamos la carpeta que queremos subir y le damos a subir sin más vale aquí nos indica quiere subir nueve archivos a este sitio web subimos y ya bueno pues los carga todos veis y una vez que ha conseguido subir todos pues ya estarán dispuestos mira no tarda absolutamente nada y vemos que aquí está la carpeta que acabamos de cargar y podemos entrar y vemos todos los documentos que hay dentro bien volvemos a mi unidad y bueno matizar un par de elementos más si voy aquí arriba a la derecha eh, tenéis una opción que es info ver detalles y lo que hace es eh, abrir aquí un, un menú de información sobre el documento que me da ya datos como mucho más relevantes no tamaño espacio cuando ha estado modificado quién lo ha abierto creado puedo añadirle una descripción eh, bueno, desde hacer diferentes configuraciones y la actividad. Eh, la actividad va a ser importante, sobre todo los documentos, para analizar quién ha eh, modificado qué elementos, cuando llevar un registro de la actividad con, con el documento. Esto es muy interesante. Ahora vamos a ver qué más se puede hacer con Drive. Esta es solo la parte de almacenamiento. Fijaos que ya es bastante, pero vamos a toda la parte que tiene que ver con, eh, con ofimática, con generar contenidos, generar documentos. ¿no? Google Drive integró lo que se llamaba antiguamente Google Docs que es básicamente el paquete análogo a Microsoft Office, eh, pero en, en Google y de trabajo nativo en la nube, lo que le hace funcionar de una forma mucho más ligera, eficiente eh, online. En este paquete lo que vamos a encontrar es que podemos crear documentos, o sea un procesador de textos, podemos crear hojas de cálculo, lo que conoceríamos como el, eh, analogía con Excel, ¿vale? una hoja de cálculo, y vamos a poder crear presentaciones. Vale, lo que entendemos como un PowerPoint, pues vamos a obtener la herramienta de slides de Google, que es eh, para mí sí que más potente aún que PowerPoint, sobre todo más ágil. Si vamos a más, eh, van a aparecer aún más funcionalidades. Eh, de ellas destacar dos en particular. Formularios de Google, si no la conocéis, tengo un curso entero en el canal de YouTube. Eh, es una herramienta tremendamente útil para hacer formularios, cuestionarios, evaluables, exámenes... Eh, bueno, es muy potente, tengo un curso entero, os dejo el enlace. Eh, y luego Google Sites, también tengo un tutorial en, en el canal de YouTube y con ella lo que me va a permitir es crear páginas web muy sencillas, tan fácil como, como montar una presentación eh, con una herramienta modular muy, muy, muy, muy ágil, muy fácil de utilizar y quedan webs realmente bastante resultonas. Eh, si queréis podéis ver el tutorial, os dejo igualmente el enlace. Bien, voy a poner un ejemplo creando un documento. Lo que tenéis que entender es que no estáis creando un documento que sea un archivo que pueda estar físicamente almacenado en, en nuestro en nuestro ordenador en nuestro disco duro estamos creando un archivo virtual que está almacenado en la nube es decir en el disco duro de, de google eh, en este sentido cuando yo necesite un archivo que pueda compartir lo voy a poder generar pero no lo veo necesario realmente es bueno que nos adaptemos al trabajo en en la nube ya que es totalmente seguro y no obstante podremos dejar una copia local Bien, aquí podríamos poner un título y bueno pues este es todo el procesador de textos de google que no voy a entrar en detalle tiene el mismo potencial que cualquiera de los mejores procesadores de texto eh, que pueda haber en microsoft office eh, open office etcétera vamos a poder hacer lo que, que sea necesario y lo que más me, me, me resulta relevante es la opción de poder construirlos de forma colaborativa en cualquier momento yo puedo pinchar aquí en la opción de compartir y en compartir eh, bueno una vez que tenga un nombre eh, voy a poder y lo tenga guardado en mi, en mi drive que es lo que acabamos de hacer voy a poder hacer veis que es la misma opción que tenía de compartir con los documentos que os he mostrado antes voy a poder seleccionar a personas y a estas personas les voy a poder la, dar la capacidad de editar, comentar o ver voy a enviarlo y esa persona va a poder entrar cuando yo estoy escribiendo Puedo subrayar cualquier elemento, y veis que me sale aquí una previsualización, esto es añadir un comentario, si no lo tendría aquí arriba también, o aquí, o sea hay tres sitios para hacer lo mismo, añado un comentario y yo lo que puedo hacer es, eh, decir, modificar o revisar o plantear cualquier acción y si sea la persona concreta que quiero que lo haga puedo nombrarla con una arroba o con un más y seleccionarla para que esa persona eh, reciba ese comentario y pueda actuar en esa parte del documento para modificar lo que sea pertinente con esta forma de trabajar aquí como veis vale con esta forma de trabajar lo que voy a conseguir es que vamos a hacer una gestión documental muy eficiente en un espacio eh, compartido no trabajando cada cual en su escritorio de una manera individualizada lo cual ya de por sí es muy importante y luego una duda que suele surgir os la adelanto si voy a archivo voy a historial de versiones voy a ver el historial de versiones y veréis que en la columna de la derecha me van a ir apareciendo las fechas horas de las diferentes versiones que se van generando y qué usuarios han creado esas modificaciones lo cual es eh, bárbaro porque me va a permitir además eh, volver a versiones anteriores, etc. Bien, para que veáis eh, cómo funciona cuando hay personas en paralelo. Ahora mismo he entrado al mismo tiempo, esta es una cuenta secundaria, he entrado con mi cuenta principal eh, a través del smartphone. Y veis que arriba a la derecha aparece mi foto de perfil. ¿Vale? Y eh, este colorido alrededor que identifica que estoy en ese momento en, en activo. Entonces, cuando... Eh, bueno, yo puedo estar escribiendo tranquilamente, cuando me ponga a escribir desde el, eh, desde el móvil, ¿no? Desde otra persona se ponga a escribir, en definitiva, eh, va a aparecer donde estoy. Y veis, se previsualiza... Lo, lo amplío para que lo veáis bien vale se previsualiza yo pincho y veis aquí puedo estar en este caso me podría poner a, a escribir desde desde el teléfono móvil vale y bueno pues me pongo a saludaros por ejemplo y veis que estoy escribiendo al mismo tiempo puedo seguir escribiendo yo no hay ningún problema tantas personas como sea necesario vamos a poder estar eh, participando al mismo tiempo por otro lado en lo que concierne a los comentarios, puedo entrar eh, desde el, el teléfono, he pinchado ahora mismo en, en lo que tiene que ver con este comentario y eh, digo, vale, y voy a poner, por ejemplo, eh, ok, me encargo, entonces pincharía, veis, esto yo lo he hecho desde el móvil, y ya me aparece aquí, veis que es instantáneo, la sincronización es magnífica. Y bueno, pues le puedo dar a cualquier elemento y puedo también marcarlo como completado. Y veis, desaparecería, ¿vale? Se ha quedado guardado. Voy al historial de versiones y veo que ya en este historial de versiones me aparece... Eh, pues ya hay una edición de José María Regalado, ya no solo de Inmersión Tick Academy. Y bueno, voy a poder ver eh, los detalles eh, y es, eh, ponerle un nombre, hacerle una modificación, ver eh, que hay tres cambios, ¿vale? veis fijaos que puedo ir viendo los cambios identificar quién ha hecho cada cambio etcétera ¿no? si te ha gustado este vídeo pincha me gusta suscríbete al canal compártelo en las redes y no te olvides de pasar por mi academia virtual donde encontrarás contenidos muy elaborados cursos especializados para desarrollar tus competencias digitales nos vemos en el próximo vídeo.